Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bueno, más bien a la gente que nos está viendo aquí por el Face Muchas gracias, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario Este es su programa Radio en Cana. bueno, estamos transmitiendo, grabando desde el sur de la ciudad, desde Villacuapa Donde tienen su casa, es mía eh, Muy buenas tardes, estábamos, este, estaba yo, subí una foto hace rato Bueno, hice una publicación de una, me encontré una foto de, lo... de los integrantes de la compañía, pero de hace 10 años de verdad, en aquel tiempo éramos unos alcohólicos drogadictos perversos y siniestros, ¿no? <risa> Antes de que el teatro llegara a nuestras vidas. No, de verdad, de verdad. Este, eh, No sé, yo siento, pienso y creo que la licencia de y Marta estando frente a 11 individuos drogados, desconectados de la realidad, porque eso es, ¿no? La verdad, eso pasa. Este, Vives en un mundo diferente. Es un mundo pero muy diferente acá afuera. Tienes, pues allá tienes un kilómetro cuadrado, así que un kilómetro cuadrado donde puedes este mover, entre comillas, y siempre vigilado, ¿no? este Es lo que se le reconoció a la licencia de Itari de, de soportar a cuánto hijo de la chingada, ¿no? Este, Mandy, voy a decir apodos, para no decir nombres, voy a decir apodos. Mandy, bien chocho, el Rivas igual, este o bien piedra, yo fumando marihuana en frente de la maestra. Este, el dicto neurótico, Michelle reclamando los dólares <risa> ¿Cómo me acuerdo de eso, no? Pero es este. Cosas, cosas que vivimos, ¿no? GoPar empeñando la herramienta. Pueden bueno, ser una generación más para acá, pero empe, empeñando la herramienta de trabajo, ¿no? Cositas así que este se fueron, se fueron limpiando este. en el camino, ¿no? Si éramos unos alcohólicos. Bueno, alcohólicas, no, pero pues es una forma de decir las cosas, ¿no? Somos éramos un desmadre. En pocas palabras, éramos un desmadre. Este. Y pues así empezamos a trabajar. Pero llegó, llega el momento en que te das cuenta que, pues la persona que está enfrente de ti, compartiéndote sus conocimientos, pues vale más que todo el dinero del mundo, de verdad. este Pues empezamos a trabajar, empezamos a trabajar. Nos empezaron a llevar, nos, nos empezamos a ir por el camino del, del bien, digámoslo así. Que ahorita ya no hay ni bien ni mal, güey, ¿no? pues simplemente es llevártela chingón contigo mismo y con los demás. Este, pero no, éramos un caos, de verdad éramos un caos. Yo, yo, con esa foto me vinieron muchos tantos recuerdos, ¿no? El chaparrito que siempre le daba el sopilotazo, ¿no? Este hay otro chavillo ahí, Cristian, ¿no? Que se sentía el galán de las telenovelas, ¿no? Morgan, ¿no? Morgan, este, más ¿no? voy a decir eso, su, su, su apellido, Morgan. Eh, teníamos, era, era. En un momento fue integrante de la compañía. Él fue el primer caso tip, eh, tipificado como. Feminicidio, de verdad. Este, pues, este, lo va a dejar buscar Morgan ahí en el internet y ahí va a salir. De verdad, este, no sabemos con quién estábamos. Nada más bien, no sabes que uno es delincuente, un ratero, un secuestrador, pero no sabes qué, qué hay atrás de todo eso, ¿no? Imagínense todos juntos en un, en un auditorio, en una, este, en, un, en, el, en el en el, teatro, en el teatro, no, no en el teatro, era. El auditorio de la PENI, así se llamaba, y gracias al trabajo de. de la compañía de teatro de todo el Frodo Shakespeare y Centro Cultural 77. Durante estos 11 años, pues, logramos. Se logró que le cambiaran el nombre a Teatro Juan Pablo de Tavira y Noriega, en el interior de la penitenciaria de Santa Marta, Catítula. Si ustedes no saben quién es este, pues este. El señor Tavira y Noriega, métese al internet. Y va a ver que este fue uno de los impulsores, de los primeros impulsores que empezó pues, a hacer teatro dentro de los penales. Este. Y pues. Pues gracias a eso pues, se le puso el nombre al auditorio, ¿no? Eh, nos gusta trabajar, hoy nos gusta trabajar. Este, seguimos en el, en, el en el teatro, ya en el teatro Juan Pablo de Tavera seguimos trabajando. Enseñamos los lunes, miércoles, viernes. ¿Y todo para qué? Para que usted pueda ver una bonita función los sábados, ¿no? Ahorita por eso de la cuarentena y, y por eso este, quédate en casa. Es muy importante para poder regresar ya a mediados, a finales de junio, porque si sí está, sí está, está muy difícil. La verdad, este, vaya a ver usted una de nuestras puestas en escena al Mares, ahorita me acuerdo de Mares también está ahí en la foto, ¿no? El abuelo Mares. El señor Mares, un saludo. No creo que nos vea porque no sé quién sabe dónde anda. Perdimos contacto con él. Y tanta gente, Michelle. Este, tanta gente que ha salido. Pero este. Pero estaba viendo estaba un mensaje, perdona. Este, tan, tanta gente que ha salido, ¿no? El único que creo, creo que, que de Linke, ¿no? Creo, estoy seguro que de es Rivas. Este, les mando un saludo donde quiera que esté. De verdad, muy, mucho cerebro y poco de acá, pero... Pues era, pues, buen, era buen compañero, la verdad. Este, Pues nada más, así es la vida. Este, En cuarentena, tenemos que resistir. Neces vamos a regresar y vamos a necesitar dinero para, para ganar la guerra. Así es que Ve, ve a teatro, vaya al foro, vaya al 77. Vaya a la Penny. Llévese a sus amigos, a sus enemigos. Llévese a sus enemigos y ya los dejamos a los hijos de la chingada. Nada no, no es cierto, pero este sí los invitamos a que... Pues Queremos cómplices, no testigos. De verdad, bueno, ya se me acabó el tiempo. Mi nombre es Javier Cruz. Le voy a dar las redes sociales en el Face. Estamos como Compañía de Teatro Penitenciario en el Twitter, arroba hacia teatro penny. Y nuestro correo, teatro y prisión arroba foroshakespeare.com. Son las redes de la Compañía de Teatro Penitenciario. Yo estoy en el Face como Javier Cruz, su amigo y valedor. ¿No? Este, yo soy una línea, todos lo saben, la bandota, <risa> bueno es lo que dicen las buenas lenguas que soy lavanda no, pero no lo sé, a veces soy culera también, porque hay que serlo de vez en cuando, bueno, este, pues estoy es radiando en Cana, desde Villacuapa, el sur de la ciudad, vámonos que ya nos vieron.